la tierra, baja la lluvia fuerte Huele a guerra y se respira la muerte Hay que esperar a que nos quede buena suerte Cuando nos toque luchar, seamos bastante gente Moja la tierra, baja la lluvia fuerte Huele a guerra y se respira la muerte Hay que esperar a que nos quede buena suerte Cuando uno toque luchar, seamos bastante gente Si sí, que bella la vida y que linda la mariposa La vida es hermosa si no encuentran a tu amigo pudriéndose no en una fosa y esto no es una broma, esto es una guerra. Al final, solo se asoma un futuro de miseria. Reforma energética, educativa, hacendaria. siguen en un mismo fin enriquecer estos canallas, Políticos mercenarios y vende patrias. Confías en privatización después del Boba Proa Confías en políticos que sabes que te roban Aquí nos falta el varo, sobra corrupción O hay que dar la lucha, apaga el televisor Tomemos como ejemplo la lección que dio Oaxaca a todo un pueblo en 2006 Decidido a dar batallas a caracoles en Chiapas La lucha del magisterio, policía comunitaria en Michoacán y Guerrero Tomar el fusil para que el pueblo no sea sé, un cementerio Marcos militares, federales, todos con los mismos perros la revolución es lo que quiero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 y los mismos corruptos son quienes la venden El petróleo es del pueblo, no de transnacionales Criminalizan por robar en Walmart Los criminalizan la explotación de quien te entiende en caja Su reforma laboral es el clavitud moderna Protocolo de seguridad fascista, cabrones 45% de cada peso o plebes oh. Aún con corrupción, dicen que no es verdad, Pero <risa> porque los empresarios va a ver tanto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 No somos derecha, no somos izquierda todos los partidos pueden irse a mierda Somos esa gente que cree que se aferra Que pone la cara aunque la cosa perra. Y es que no confiamos en esta institución La gente es más más las que ganan la elección Ya no es política, es un reality show Otra mentira, transmitida por el 2 Hablando de reformas, reforma laboral Ocho pesos la hora, no, no te parece mal Ahora te dicen sí, que me pese a piezas. piezas No dice un cabrón que se robó la presidencia Escuchando la que buena, viendo ofrecería comprando milenios y telenovelas, mientras no roban el petróleo, han privatizado bancos, medios de comunicación como la tele, la radio y teléfonos, ¿para qué? Para que su única fuente de información sea la que le conviene al Estado burgués, distraen al pueblo con sangre, por las censuras y pendejos chines. larga vida al maquisio, estudiantes aprendamos de sus cabras a las trincheras. ¡Mexicanos al grito de guerra! ¡Una guerra contra este sistema! ¡Mexicanos al grito de guerra! ¡Una guerra contra el represor Mancera! ¡Mexicanos al grito de guerra! ¡Una guerra contra de Peña! ¡Mexicanos al grito de guerra! ¡Una guerra contra este sistema!